Bienvenidos a La Vorágine, a bueno un evento de, de ir haciendo, bueno estamos diciendo que esta semana poco a poco con los eventos que estamos teniendo vamos haciendo urdimbre, vamos tejiendo y, y llegamos a, a cositas como lo que tenemos hoy. no La presentación de un libro de Carolina Sarmiento, ella viene de Asturias y el libro se llama Ikiru y es de la editorial Gravitaciones y pues está acompañada por el editor Juan Gallo y... Mmm, yo no tenía muy claro por dónde nos había llegado este libro, porque es verdad que a veces con el aluvión de cosas que tenemos no nos enteramos muy bien y resulta que es a través de un profesor de, de filosofía que se llama Fernando, que fue quien nos dijo que existía esta posibilidad, porque existía o sea conocía a Carolina y que, bueno, podríamos, que, que este podría ser un lugar para hacerlo y nosotras la verdad felices, encantadas. Y tengo que decir que yo el libro no lo había visto hasta ahora, que confiaba vacíamente y y lo acabo de ver, porque lo acaba de traer Juan y la verdad es que es una hermosura. Luego le echáis un vistacito, por supuesto está a la venta, obviamente, sí. pero ya vais a ver que solo el tenerle en la mano ese como un libro, ¿no?, objeto, que, que ya luego le entraremos a la, lo que es en sí el contenido, pero es hermoso verlo, ¿no?, y pasando las hojas y está muy cuidado, la verdad. Y nada, muchísimas gracias por venir y eh, solo dos cositas, ¿vale? Nos queda esta semana otro encuentro con Asturias, porque mañana viene una novelista asturiana y va a estar acompañada con un músico-poeta de aquí también, entonces musiquita mientras ella eh, presenta su novela. Y el viernes vamos a tener poesía también con una poeta de aquí, de Santander, que acaba de sacar su nuevo poemario y ella la verdad es que hace pues cosas bastante sorprendentes cuando viene y tiene preparado toda una performance que medio me ha desvelado hoy, pero no os pienso contarlo. Y el sábado tenemos una cosa que nos emociona mucho porque va a estar La bisnieta de Rafael Barret, que es un autor, escritor, anarquista, nacido en Torrelavega la Vega, bastante ninguneado aquí en, en Cantabria, en su tierra, bueno, en España en general, y viene su bisnieta pues, para hablarnos de la trayectoria de, de su abuelo, de lo que fue su abuelo y de las diferentes luchas en las que han estado implicadas pues, sus, su abuela, su madre, en este caso, ¿no? porque tiene mucho que ver con, con las luchas coloniales en, en América Latina, sobre todo en Brasil y Paraguay, que es donde han estado viviendo ellas. Y eso el sábado a las 7 de la tarde. Y tenemos ahí la programación de abril, que no os la voy a decir entera, pero tenemos ahí el papelito para que lo podáis ver. Uh -huh. Y nada, muchísimas uh -huh. gracias y esperamos que lo disfrutéis. Gracias. Gracias. gracias. Bueno, me va a dar penerme de Santander con esa <risa> programación. <risa> ¿Quieres comenzar? Bueno, pues dar las gracias primero a la, li a la librería, a la vorágine y a Carmen, que nos ha atendido desde el primer momento y, mm. y hemos ido facilitando todos los pasos para poder estar aquí. Eh, efectivamente, vamos a presentar un libro que se llama IKIRU. IKIRU es una palabra japonesa que se traduce como vivir y que es el título de una película de Akira Kurosawa. Exacto. Este libro lo hemos presentado ya varias veces y cada sí. presentación es distinta y hoy va a ser sí. distinto. Sí, a performance no llegamos todavía. Bueno, casi. <risa> Estamos muy contentos de estar en Santander. Es nuestra primera visita a Santander. Sí. Y conmigo, mía con la editorial es la segunda. Hace Años estuve con Estefanía, hace muchos años, y bueno, espero que volvamos más veces porque estamos al lado. Y, y, y bueno, y la tendencia y lo que deberíamos hacer es colaborar más y estar más presentes en más ciudades y salir un poquito de, de la aldea. Mirad, el libro de Ikiru se publicó en enero, ¿verdad? Eh, es una colección de poemas breves de Carolina. Y está ilustrado por, por un profesional que se llama Carlos Riverrera, que también fue una. Es decir, es un trabajo conjunto donde yo creo que coinciden y, y casan perfectamente tanto la parte gráfica como la parte literaria. Ahora lo va a contar y vamos a ir hablando de los poemas uno a uno, pero yo creo que es como una visión general: es un libro muy luminoso, es un libro que tiene mucha relación con el mundo vegetal, con, el, con la naturaleza con la bicicleta, con, lo de, con el deporte, con el, con la velocidad... <risa> Marta Garrido, Hola. una mujer ¿También? ilustre... <risa> y y donde, donde, como vais a ver, son poemas muy cortos, muy breves... Carolina no... ella lo va a contar mejor que yo, pero más que hacer largos desarrollos literarios, filológicos, lo que se busca aquí es el instante, es ser capaz de, en unas pocas palabras, evidentemente utilizando recursos poéticos, recursos rítmicos, atrapar instantes que, si no tenemos conciencia, consci se nos pasan de largo. Mm, a veces la vida, a cada uno con sus circunstancias, mm, nos hace que los días pasen muy rápido, que los viajes vayan muy rápido, que, que, que los medios de comunicación nos desborden, y esto es un guiño porque ella es periodista de televisión, además. Entonces a veces va todo tan rápido que, que, que, que se, nos, se nos va la vida, se nos va la vida en el, en el, el quehacer cotidiano, en responder un correo, en, en llevar el coche a la ITV o cosas así bastante cotidianas y que no que al final de la vida pues seguramente digamos que hemos dejado de vivir lo bueno. Uh -huh. Así que Carolina, por favor, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Es verdad que es la primera vez que toreamos fuera de zona conocida. Lo más lejos que nos habíamos ido era a Madrid, pero Madrid está plagado de asturianos y además yo estudié allí, con lo cual había un vínculo en Santander. Es verdad que estamos ante público desconocido. Así que espero que, que os guste lo que aquí os presentamos, que como decía Juan, Ikiru significa vivir. El origen de esta palabra es una película de Kira Kurosawa, que para los que no la hayáis visto es una película preciosa, que está colgada entera en castellano en YouTube. <risa> esta película yo la había visto hace muchos años, cuando trabajaba en la Filmoteca Portuguesa, en la Cinemateca Portuguesa, y me encantó. Eh, años después, cuando la princesa Leonor publicó su primera entrevista a la revista Tiempo, le preguntaron que cuáles eran sus aficiones, dijo que el cine. Le preguntaron cuáles eran sus directores favoritos, dijo Akira Kurosawa. Entonces yo recordé qué películas había visto de él que me hubieran gustado. Y la primera que me salió fue eh, Vivir. Yo la conocía como Vivir. Y cuando tecleé en Google Vivir me apareció esta palabra, Ikiru, y me resultó muy sonora me gustó cómo sonaba. Yo cuando escribo me gusta buscar la sonoridad, la musicalidad. Entonces, simplemente esa palabra Ikiru me gustó. Y simplemente la utilicé como nombre del archivo en el que iba volcando aquellos primeros poemas eh, en los que empezaba a trabajar. Cuando estuvieron todos, y cuando tuve el ok de un editor, en este caso Juan, me di cuenta, al releerlos, que, que cobraba sentido, Ikiru, ¿por qué? Por dos razones. Una, porque son poemas que escribí mientras vivía, que parece una obviedad, pero vivía conscientemente. Mientras escribí Ikiru, era consciente de lo que veía afuera y de lo que veía dentro. Y por otra parte, conecta con Ikiru, porque aunque os destroce un poco la película, para aquellos que no la habéis visto, el protagonista es un burócrata japonés, que lleva muchos años eh, dedicándose simplemente a trabajar en algo que ni siquiera le gusta. A él le diagnostica un cáncer terminal y entonces se da cuenta de que no ha vivido, de que no ha hecho nada en las últimas tres décadas de su vida. En ese momento, ¿no? con, con la vida ya amenazante, conecta con algo. No os voy a decir con qué, pero logra conectar y logra vivir y logra disfrutar esos últimos meses de su vida. Eh, a mí para nada me pasó nada tan traumático, pero bueno, sí que durante un periodo de mi vida, eh, en el que sigo de alguna manera, pero no de manera tan intensa, eh, bueno, me vi relegada al papel de cuidadora de un recién nacido, que es algo maravilloso, pero al mismo tiempo te dejas a ti un poco de lado. Entonces, bueno, sí que fui consciente de que vivía un poco una rueda de un hámster, ¿no? dedicándote a a los cuidados, ¿no? dedicándote a, a dar el pecho, a cambiar pañales, a, a, a velar continuamente eh, y que yo deje de hacer todo aquello que me gusta y creo que me considero una persona, pues creo que soy una persona vital, con muchas aficiones, entonces parece que la maternidad te dice, no puedes hacerlo todo. ¿no? Entonces sí que viví días como el señor Watanabe en los que no vivía. Vivía para otra persona, que es muy importante, pero mi lado personal interno quedó de lado. Así que voy a empezar leyendo un poema que conecta directamente con la película y conecta con aquellos días. Creo que ya bastante superados, por otra parte. Vivo en otra, no soy yo. Los días que no piso tierra, que no escucho de las ramas, de las olas, su rumor. Días que vivo en off, días que no río que no leo, ni abrazo, ni bailo días, que cumplo días sin ser yo esta era la situación además el off ¿no? que también conecta con la película ¿no? las voces en off estos días tal vez eh... Alejados de, de aquello que yo sentía como, como mío, como aficiones, como aquello que me nutre, al mismo tiempo se va llenando de otras cosas preciosas y bonitas, ¿no? Como es el tener un, un bebé deseado y además eh, un niño sano y, y alegre, ¿no? Y querido. Entonces van surgiendo otros poemas diferentes. Por ejemplo, Crepitar de glaciares. Respirar de ballenas, duerme en silencio Sueña que eres lasca de hielo Flota sobre un nenúfar ligero Cierra los ojos como el oso polar Bajo el primer rayo de sol del verano En el poemario hay varias nanas No sé si, lo, si ha llegado a vosotros como una nana eh, Muchas de ellas vienen de palabras, de frases que cazo al vuelo y que me resultan sugerentes. En este caso es ese crepitar de glaciares. Como periodista tuve oportunidad de entrevistar a una geóloga que acababa de llegar de su primer viaje a la Antártida y venía emocionada. O sea, Es una científica y al mismo tiempo, cuando nos estaba concediendo la entrevista, lloraba, se emocionaba. Y entre otras cosas, hablaba de de esos momentos preciosos a los que no sé si algún día podría acceder ir a la Antártida en los que se escuchaba el crepitar de glaciares y bueno, yo a, aparte de estar atenta a la parte científica que nos contaba y que era la que yo tenía que relatar en la, en la información, en la noticia a mí aquello me quedó grabado ese crepitar de glaciares me pareció una imagen muy sugerente entonces lo apunté en mi libreta y, y luego eh, pensando que qué vínculo podía tener yo con ese crepitar de glaciares, ese respirar de ballenas, del que ella también comentó algo, eh, lo vinculé directamente con el niño, ¿no? Como un cuento, como una manera de, de adormecerle y lo convertí en, en esta nana. Muchos de los poemas vienen de, de esas palabras que, que cazo al vuelo. Palabras e imágenes. Yo creo que es mi manera de, de escribir. Palabras que me resultan sonoras e imágenes que veo y que digo, con esto hay que hacer algo. Me gusta mirar al cielo, me gusta mirar las nubes y buscar formas en ellas. Y durante esta temporada en la que bueno, yo igual andaba un poco de capa caída, es una sensación extraña porque por una parte tienes subidones de alegría ¿no? con el niño, pero por otras veces tienes unos bajones de cansancio terribles y decir, va a ser así toda mi vida, voy a estar siempre tan cansada de dormir poco. ¿no? Eh, bueno, pues coincidió que durante estos días eh, veía muchas nubes eh, con formas de, de elefante. Y, y bueno, me alegraban, me alegraban el momento, ¿no? Entonces, quise hacer una poesía sobre esto. Cada vez veo más nubes con forma de elefante y a sus orejas me aferro y avanzo ligera la pesadez de algunos días. Como veis, son todos poemas pequeñitos, en su mayoría. Los hay un poco más extensos. Bueno, luego podéis preguntarme lo que queráis, ¿eh? Que si no me arranco y hay que pararme. Eh, pero a mí me gusta que sean como una esencia, como una gota de perfume que en pocas palabras, con la mayor economía del lenguaje y con un lenguaje sencillo, eh, pueda transmitir aquella sensación que, que tenía como en este caso la de las nubes, ¿no? las nubes con forma de elefante que me quitan la tristeza entonces, lo limito todo a cuatro seis frases, poco más, que funcionen bien, de una manera sonora. Me gusta decir que, que, que escribo intentando que el resultado tenga un swing, tenga un ritmo. El otro día, Alfredo González, el, el... poeta y músico, hablaba de, de duende, ¿no? que en la jerga de los músicos se habla de duende. Bueno, pues me gusta que, que sea como un estribillo, como un bis, ¿no? que suene bien y que al mismo tiempo se entienda bien. Mi manera de entender la poesía es, es que no sea rebuscada. Tal vez porque vengo más de, del mundo de las canciones que, que de la poesía. Soy lectora de poesía, pero una lectora de poesía tal vez especial. Porque me gusta Gloria Fuertes, que es cortito. Me gusta Miguel Mingotes, que para los que no los conozcáis es asturiano. Y mezcla mucho el asturiano y el castellano y el humor. Y también es muy, muy, muy cortito. Me gusta Ángel González, estoy asistiendo un poco más. sí, sí. Eh, Y me gustan mucho las letras de las canciones. Y creo que es con lo que más parafraseo yo, cuando voy en coche y voy cantando en alto, me gusta deleitarme con las palabras. ¿Sigo leyendo? Bueno, <risa> sí, ¿no? No solo al final, podemos hablar todos... Sí. O sea, lo bueno de estar aquí en una reunión pequeña es que podemos sí. conversar o sea, es más un encuentro que una conferencia o sea, es interesante también, está Juan aquí que aparte de editor, escribió el epílogo bueno, bueno que sí. quiero decir que luego si, si os queréis hacer con el libro yo creo que, o sea, Juan es editor, es poeta también es muy lector, es pues verdad entonces yo creo que hace un análisis interesante ¿no? que a veces en el lenguaje oral se nos pueden escapar reflexiones que a la hora de sentarte y escribir, sí. ¿no? De ahí, bueno, lo interesante de leer un ensayo. Yo no, ¿no? quería esca escabullirme, sino... Sí, no, él, poner además, el foco... él, él quería hacer, el, quería hacer el, el prólogo, pero yo tenía fichada a otra persona pero para es el prólogo. Exacto. ¿no? Elisa sí. es fenomenal lo que dice. Sí. Pero lo, yo creo que lo interesante de las, de las presentaciones es el encuentro. O sea, el encuentro mm. de lectores, poetas. Muchos lectores de poesía, la mayoría son escritores también. Y es muy importante... Mm. Disfrutar del autor en persona, ¿no? que al final el libro es fácil llevarlo a casa, pero el autor pues tiene que cuidar al. Claro, por eso a mí me gusta lanzaros las claves para. Sí. Yo sé que hay muchos. T... Ay, a mí también me gustaría, creo, la timidez ¿no? de preguntar algo. Sí. Bueno, entonces yo os lanzo las claves de lo que creo que es este libro bueno, y luego vosotros, yo si queréis. Enseño esta ilustración, por ejemplo. ¿no? Ah, vale. ¿Veis la ilustración? Esto lo hizo Carlos Riva sí. Esto corresponde a un poema muy muy breve. Sí. Es que lo voy a, vale, vale. Lo voy a enlazar. Claro, bueno, que... no lo solemos leer porque como es tan breve... Que dice, soy un bosque amarrado al mar. Soy un bosque amarrado al mar. Sí. Entonces aquí hay dos palabras, o, sea, o dos conceptos que en la poesía de Carolina también son fundamentales, a la vez que lo de la experiencia de un niño pequeño. Sí. El tema del, del bosque, de lo vegetal y el mar... El agua, o sea, la tierra sale muchas veces, ¿verdad? Tierra, suelo, pies... hola Y hola agua, ingrávido... Sí. Eh, o sea, que son dos... Sí, sí, yo creo que hay dos pilares importantes. Por una parte está la naturaleza, que está muy presente, y por otra parte, bueno, claro, es que tampoco me gusta decir que está la maternidad o la niñez. De hecho, tú siempre tuviste muy claro que no era un libro infantil. No. Sí que está claro que cuando yo escribí, pues tenía... Una influencia muy grande de, de esta sensibilidad o de esta falta de sueño sí. o de este hacia dónde va mi vida, ¿no? Eh, entonces, bueno, está presente. Claro. Pero puede ser que pese mucho más la naturaleza, ¿no? Porque en esa incapacidad para hacer lo que a mí me gustaba, ¿qué era lo que me faltaba? Me faltaba ir al bosque, me faltaba bañarme tranquilamente, me faltaba darme ese paseo en bicicleta, ¿no? Me faltaba salir a correr. Sí. No podía, estaba atada. Y. Y creo que hice bien en, en permanecer el primer año muy vinculado y lo disfruté muchísimo. Pero ya te has liberado. No, o sea, hombre, no me liberé. ¿Estás aquí bueno. es en Santander? Sí, sí, sí. Bueno, que, a ver, yo simplemente cuento esto para que aquellos que luego lean el poemario pues sepan por dónde respiraba mientras, sí. mientras lo escribía. Eh, pues os voy a leer uno, ya que estamos aquí, que como bien dijo Carmen, mi vínculo fue Fernando, eh, que yo a Fernando lo conozco de Riva de Sella porque allí coordiné un, un taller de escritura creativa y como él pertenecía a la Asociación Cultural de Ribadesella bueno, fue mi, fue mi vínculo de aquella y ahora que él es, es profesor de filosofía en Cantabria, fue mi vínculo aquí. Así que voy a leer este, eh, al final creo que entenderéis por qué lo conecto con Riva de Sella, aunque bueno, también se conecta mucho con Cantabria que te reconforte, que te cante, me conecta con la cueva, con la mujer que entre pieles amamanta junto a la hoguera, que es así desde hace siglos, cuando tú y yo éramos otros, cuando vivíamos sobre la tierra. Por eso ahora, abrazado y mecido, encuentras la calma. Esta nana tiene el poder de las llamas. La cueva de Tito Bustillo. <ríe> la cueva de Altamira. ¿no? Bueno, bueno, al final son... El instinto, lo primitivo, sí, ¿verdad? O sea, sí. la protección, el hogar... Todo. Claro. Algunos preguntan cómo surge un poema, ¿no? Bueno, este poema surge de, de la admiración, ¿no? Eh, a cómo algo cantado por mí, que canto tan mal, pudiera calmar a aquel niño. Y relajarse, y dejar de llorar. El único sentido que le encontré, la única explicación... Fue a ese vínculo ancestral con que llevamos milenios, ¿no? <risa> llevamos generaciones y generaciones, supongo, haciendo eso. Las madres, las abuelas. Creo que tiene que haber ahí un gen, una cadena, que hace que a los niños eso les calme. Y de ese concepto hasta este resultado, bueno, pues, mi trabajo fue el buscar la sonoridad, el que, el que tuviera una cadencia, el que fuese esa nana, que fuese esa canción. Ya hemos hecho dos presentaciones con poetas cantautores, una con Nacho Vegas y otra con Alfredo González. Es como que me estoy empeñando a ver si logro que alguno cante alguno de mis poemas, porque yo está claro que no, que no tengo voz, ¿no? Pero sí que, sí que creo que mi manera de trabajar es melódica. Eh, yo no he estudiado música pero siempre digo, ¿no? eh, el profesor que a mí más me influyó fue un maestro de música en magisterio o sea, realmente a, a mí me apasiona la música y es lo que me conecta muchas veces con, con mí misma, conmigo misma y aparece también la música de manera concreta en, en este poemario entonces esto a, a Juan le hace gracia yo creo que me teme un poco pero... Digo que cuando escribo, cuando escribo, es como que rapeo, busco el rapeo. De hecho, este poema, durante mucho tiempo, fueron solo dos frases. Que te reconforte, que te cante, me conecta con la cueva. Y lo leían alto una y otra vez, buscando la siguiente. Que te reconforte, que te cante, me conecta con la cueva y hey, si ahora aquí hubiera un sonido tf, tf, tf, ¿eh? yo creo que podría funcionar pero bueno, me falta actitud yo creo Mira, estamos cerca ya de la performance sí. pero sí que leo mucho en alto cuando escribo eh, y busco que, que me suene bien que, que al final tenga una sonoridad y que tenga ese mensaje y que, que quien lo lea lo lo entienda y antes Carmen apuntaba algo que para mí también es importante y es que el libro sea bonito renunciando a la banalidad, pero que sea bonito, que sea un objeto como decimos en Asturias, no sé aquí, guapo que sea, ¿no? que, que sea un libro que, que te gustaría regalarle a alguien y en eso influyen mucho las ilustraciones de Carlos Ribarrera que es una persona bueno, es licenciado en Bellas Artes, que se dedica a profesional, bueno ahora es profesor de instituto de secundaria en en Andalucía pero él también es retratista para medios de, o sea, para prensa, para medios de gran difusión como el Universal de México, que tiene una tirada mayor que, que el país, el Heraldo de Aragón, el 20 minutos. Y a él le piden un retrato para nada, de aquí a tres horas necesito un retrato, y le llaman a las 12 de la noche desde México, ya. ¿No? Entonces, claro, esto es todo lo contrario. Esto es convertir una poesía en una imagen poética, para él era un reto. Entonces Juan tuvo la... Bueno, digo yo que la industria de la poesía no trabaja con prisa, pero no le metió ninguna prisa. Y yo por supuesto tampoco. Carlos es muy amigo mío. Y fui yo la que le dije a Juan, fui yo, ¿no? La que te dije a mí me gustaría sacar este libro con, Juan, con Carlos. Y entonces él leyó el poemario y escogió. Escogió los poemas que le gustaban, y, y realizó unas ilustraciones luminosas, creo, en sintonía con el libro. Por ejemplo, ¿se ve bien? ¿Se ve bien este corazón? Bueno, vamos a hacer el trabajo inverso. Primero estáis viendo la ilustración y ahora os voy a leer el poema. Veréis el vínculo con la naturaleza. De ti brotarán rosales entre berzas, habilidad para las fresas, variedades de manzana, melocotón y pera, viveros de arbellos, decenas de hijos del carballo y hiedras y enredaderas, las manos manchadas de ajos, cañas de bambú en el arroyo, judías de mayo a septiembre, las mejores uvas costeras y bajo un gastado sombrero de paja, tu sonrisa todo el año. Cuando abran tu pecho escapará tanto oxígeno, tanto que creerán como nosotros, que aún no has muerto. Y ahora lo vuelvo a enseñar. Hay palabras en asturiano, no sé si... Arbellos son guisantes, Carballos son robles. No soy purista. Claro. Ahí el editor, el personaje, que es una persona real, a mí me recordaba a es el, al que da el título, yo enseguida lo asocié, claro. El, el editor está fuera del... O sea, claro. no conoce el cómo es, de dónde parte el poema. Tú ves el texto, pero no sabes de dónde viene. Uh -huh. Y enseguida lo hacía Watanabe, que es lo que ya contaba al principio, de ese funcionario japonés que va a morir. Era Como <risa> que al final todo el mundo tiene algo de vida dentro, y que cuando lo abres, uh -huh. a una persona más gris y más oscura, pues... Claro. En este caso está dedicado a Constantino, que es el, el tío de, del Mimozu, que decíamos en Asturias, ¿no? de, de mi chico. Eh, con el que compartíamos Prado y huerta entonces eh, de nuevo yo soy consciente de lo importante que es para mí ese vínculo directo con, con la tierra, o sea, sea haciendo senderismo, haciendo montañismo, haciendo alpinismo o lo más normal, en el Prado con la huerta y la azada y este hombre siempre que íbamos a... siempre que vamos íbamos a Villa Viciosa donde compartimos Prado con él eh, bueno, pues era, era el compañero de, de Azada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cuando, cuando falleció, eh, creo que es, fíjate, es de los poemas más largos que hay en el libro y creo que es de los más rápidos que escribí. Eh, luego se, sí que lo trabajé, pero me salió solo. Y, y mira, el otro día Nacho Vegas, ¿no? Eh, me preguntaba si escribían caliente y lo que escribían caliente lo mantenía. Y no, no. Yo en, en los cuadernos apunto una palabra, dos, y luego las trabajo mucho. Sin embargo, este poema, curiosamente, siendo uno de los más largos, sí. creo que fue el que me salió más, más fluido, creo que, bueno, lo tenía muy claro, eso sí que lo escribí, bueno, fue un, fue un homenaje. Y ya estaba fallecido, ¿no? Tal vez es, es, es lo sencillo, igual lo más complicado es explicar ese misterio de cómo se puede calmar ese niño, ¿no? O, o el siguiente misterio, por ejemplo, el sueño, ¿no? Los sueños que tenemos, lo, las fases que podemos tener de, de insomnio. Voy a leer, este también es un poco largo. Quien ha luchado contra el sueño conoce sus tentáculos, la tela de araña que como una enredadera te agarra por las córneas y te arrastra hasta la indefensión. ¿Qué ser me rapta? Quien dibuja en mi imaginación ¿Quién juega con mis recuerdos? ¿Quién usa mi voz en boca de un animal que vuela? A veces divertido, otras violento, otras voraz, otras rígido mármol con sudor. ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde el prestidigitador? Si no soy yo. Creo que hay muchos poemas, lo dice Elisa Martín muy bien en el, en el epílogo. Es lo bueno de tener lectores que te descubren claves de lo que tú has escrito de una manera un poco... ...inconsciente, buscándote... ...hay muchos poemas de... ...del asombro... ...que supongo que al final es lo que buscan... ...casi todos los poetas, ¿no? o sea, ...con lo que trabajan todos los poetas... ...aquello que te asombra... ...bien sea en el paisaje exterior... ...o en el paisaje interior... ...es con lo que... ...con lo que trabajas... ...en ese sentido... ...Juan eligió muy bien el primer poema del libro... ...porque creo que es una carta de presentación ...de, de lo que os vais a encontrar... No busco la belleza, me la encuentro cuando paseo sin saber que vivo. Ya veis que son cortos. Pero esa es la manera, ¿no? Vas caminando. Yo, no... en la poesía, no, nosotros poetas, pero a mí me parece imposible sentarte con una disciplina para que te salga un poema. Yo creo que eso es imposible, ¿eh? ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí que creo que en este caso la materia de trabajo es la inspiración. Eh, el que de repente algo te sorprenda un sentimiento, una palabra, una imagen con la que luego trabajar y así era, era mi manera <coughs> ¿sigo hablando? Sí. Sí. o habla vosotros, vamos a hablar todos también por favor, te seguro que muchos escribís poesía desde aquí no vemos las caras, estáis un poquito en sombra pero... os voy a dar otra, otra clave ¿eh? Otra clave eh, básica, yo creo, del, del poemario, que además está en la contraportada, eh, que fue quitar el móvil. Pero vamos, que esto es muy importante. En, en que esto ahora mismo sea una realidad física. Eh, ocurrió una mañana en el descanso de mi trabajo. Eh, yo soy periodista de los informativos de la televisión autonómica. No sé si... ...conocéis la Universidad Laboral de Gijón... ...que es un centro impresionante, grande, monumental... ...con un pasado X, pero bueno, es un edificio importante... Eh, ...yo trabajo allá, bueno, trabajo de hecho en el conjunto eh, arquitectónico de la laboral... ...y bueno, pues me tomé un descansito y fui a la cafetería de, de este edificio de Luis Moya... ...y ahí estaba con mi café, en la cafetería preciosa con unos ventanales gigantes... Por delante de las montañas Unos juegos de agua, saltos de agua Jardines así afrancesados, preciosos Y yo estaba con el café Y tiki, tiki, tiki, tiki Con el móvil, el whatsapp El facebook ¿no? Todo, si miro una foto Ahora ¿no? Bueno, mirando eh, igual el correo El periódico En vez de descansar, tomándome el café Y bueno, pues tuve ahí Un momento de lucidez y dije Espera, vamos a ver Vamos a descansar aparte del móvil, y simplemente miré por la ventana. Y en ese momento, me echaron a volar, esto puede sonar muy cursi, ¿no?, pero echaron a volar unos pájaros, <ríe> ya no recuerdo qué pájaros eran, y yo seguí mi mirada el vuelo de <ríe> esas aves. Y simplemente me di cuenta, fui consciente, de que tuve un momento de serenidad y de paz. Y lo anoté. Y ahí creo que empezó todo. De hecho, hay un primer poema, que salvó la criba de Juan <risa> porque yo le envié muchos y quedaron en algo más de medio centenar eh, creo que eligió con mucho criterio creo que... bueno, ya me estoy metiendo en otro tema creo que eligió con criterio no porque descartara a los que fueran malos sino porque hizo unos ejes temáticos claros y así el libro tiene un sentido tiene una unidad entonces ese primer poema que al final, después de mucho escribir porque de hecho yo no estaba de escribir poesía, yo estaba de escribir prosa. Bueno, pues después de mucho trabajo surgió el primer poema, el de las aves, recordadlo, que ¿eh? fue este. Clavada en tierra, despliego alas, vuelo con el aleatorio reclamo, corto y humilde de los pájaros, tal vez en eso consiste el alma. Y ahí empezó todo. Empecé... A ser más consciente cuando iba por la calle, cuando iba en coche, cuando cogía la bici, cuando podía ir de monte. Más consciente de lo que veía fuera y de lo que veía dentro. Siempre lo comparo con... me gusta compararlo porque además yo durante mucho tiempo hice fotografía. Eh, lo comparo con la mirada del fotógrafo. Que bueno, igual hay por aquí quien me entiende. Que es que tienes la mirada fotográfica. Ves donde hay una foto. no, Vas pensando en fotos. Bueno, pues de repente yo me vi pensando en poesía, no en el poema com completo, sino pensando en uy, aquí hay un tema sobre el que trabajar, aquí hay algo que explorar en mí y curiosamente, ese trabajo sí que me dio una, una serenidad esto que hablan ahora del mindfulness y todo esto, yo logré, lo, logré serenarme, concentrarme ¿no? la concentración plena a través de, de escribir, de indagar en esas cosas que me llamaban la atención que me asombraban, como dice Elisa y fue un periodo muy bonito que además ahora, pues continúo porque de hecho en esta... bueno, no, no sé si Juan lo dijo pero al mes de publicar Ikiru alcanzamos la segunda edición lo cual estuvo... vamos para mí fue un alegrón tremendo y decidimos incluir cuatro versos nuevos en esta segunda edición. Leo uno, ¿vale? Y luego, si quieres, lee tú algún otro sí. y que ellos yo, intervengan. Yo estoy deseando que hablen. Vale. Abren. vale. Sí. Yo, o sea, le encuentro. Me encantan sí. los coloquios. Vale, vale. voy a leer uno del... De, o sea, de los nuevos, ¿vale? Es muy cortito, ¿eh? Pero, pero bueno, es, Va ahí. Como me gusta. Va al tardo. No olvides que en tus párpados cabe el sol. Parece una tontería, Muy bien. <risa> parece una tontería, pero para mí dice mucho. ¿Y de dónde viene esto de nuevo? De estar con los ojos cerrados, es verdad que yo tengo unos párpados así abultados, grandes, de estar con los ojos cerrados y ser consciente, no sé si os ha pasado, ¿no? De ser consciente de que tienes ahí el calor del sol. Y bueno, eso de alguna manera puede ser un enchufe de energía para otros momentos, ¿no? No olvides que en tus párpados cabe el sol. Y ya, a ver, voy a decir una cosa más, ¿vale? <risa> Esto que acabo de decir, de, de sentir el, de repente el sol en los párpados. Sí. ¿Qué es eso? Para mí esos son los momentos mágicos de la vida. ¿no? Hace poco se celebró el, el, día, el día Mundial, el Día Internacional de la Poesía. Y una periodista me pregun nos preguntó a varios poetas de Asturias, ¿qué es para ti la poesía? ¿no? Bueno, pues para mí es lograr transmitir, acercarse... A esos momentos mágicos que tiene la vida. Creo que a través de otro arte es muy complicado. A través de la prosa, yo lo, lo encuentro muy difícil. A través de la fotografía, decía yo el otro día que tal vez la danza puede, no lo sé. Pero para mí es la poesía, la vía de la metáfora, la vía esos momentos mágicos que, que te deslumbran, que no sabes explicar. Eh, Creo que a través de la poesía nos podemos acercar un poquito, a través de la imagen poética, pero solo acercarnos, no vivirlos, no revivirlos. Me callo. ¿Queréis preguntar algo? ¿Leer alguno? Si pasamos a alguien a quien le guste leer. ¿Sí? Vale. me gusta mucho. No sé si voy a de transmitir que tú quieres. Bueno que quieras? Se lee rápido este libro. ¿eh? Sí, sí, sí. Como un grito puede colarse en el estómago y rebotar, rebotar, rebotar hasta agujerear mi pan. Muy bien. Has escogido el primero que escogió Nacho Vegas. No sé si lo conocéis, a Nacho Vegas. Sí. Bueno, me ha salido por aquí. Bien, bien. Cualquiera merece la pena. ¿no? Claro, hablamos de magia, la magia no tiene que ser siempre algo positivo, ¿no? O sea, la magia también puede ser esa sensación de cómo algo nos puede incomodar tanto, ¿no? Molestar tanto. En este caso es un grito que. Bueno, no sé si tú lo has entendido así. ¿Cómo explicar? como un grito? Es algo que te remueve. Eso. Es algo que es un remover de entrañas, siempre. Eso es. Yo creo que la poesía es eso. Es conmoverte es asombrarte ante la naturaleza y ante la raíz contigo mismo. ¿eh? Con, uh -huh. con tu ser y con la existencia y el todo. Por lo menos esa es mi percepción. Sí. Y pues esto, aquí hay eso raíz, ahí, vísceras ¿Tú escribes también? Me encanta la poesía No escribo <risa> Escribía, pero... Sí. pero me encanta sí. Para mí, eso que dices es el sentimiento eh, original ¿no? Eh, algo que te remueve y lo quieres transmitir de alguna manera, entonces ¿cómo lo puedes transmitir? Pues hablando con un amigo, jolín, el otro día alguien me gritó ¿no? Y, uff, bueno, yo, a ver, tengo una compañera, voy a decir, que a veces tiende a gritar. Y es muy incómodo, ¿no? Hablan de, de la toxicidad de algunas personas. Bueno, sí que generan momentos incómodos. Estás en el trabajo y estás mal a gusto, ¿no? Entonces, bueno, solo puedo hablar con otros compañeros, con mi familia, tal, pero más allá de esa conversación, ¿cómo lo conviertes en algo poético? ¿No? O si lo llevaras a la prosa, pues, pues escribirías unos diálogos, ¿no? Pero convertirlo en poesía, a mí me parece un trabajo, eh, bueno, o sea, precioso, porque estás trabajando con las palabras, eh, pero que no siempre se logra. Yo creo, Carolina, que del ruido no nace la poesía. Del ruido, no. La poesía yo creo nace de, de la calma ¿no? nace de la conexión natural. Uh -huh con el mundo uh -huh. y con la gente pero desde la introspección, desde la calma desde, desde la crisis interna desde pues, el, yo creo que van por ahí los tiros uh -huh. y también en la música a través de las notas de la música también se encuentra un, yo creo el, eso, esa poesía vital también, uh -huh. o sea, bueno, pues así como yo también lo entiendo <risa> vale. no sé sí. ¿Alguien quiere coger el libro y leer? Marta. Esto es como en clase, si nadie levanta la mano... Esta masa que camina contra el viento, este cuerpo frente a lo invisible, inconsciente de qué implica, atravesar lo etéreo, rasgar un instante... Rasgar un instante, ¿no? Sí. Sí. Me recuerda a mí yendo en bicicleta, lo de la masa que camina contra el viento. <risa> <risa> ¿En qué contexto nos presentas este poema? Pues, eh, a ver, vuelve a leerlo. Esta masa que camina contra el viento, este cuerpo frente a lo invisible, Inconsciente de qué implica atravesar lo etéreo, rasgar un instante. Ah, es que es complejo de... O sea, es, para mí es fácil entenderlo, pero es complejo explicarlo. ¿Cómo? Cuesta entender. Filosófico total. La poesía también tiene esa parte intraducible. O sea, uno cuando hace un poema no puede traducir qué es lo que quiere decir. De o sea, es algo que se siente, yo creo. Y... Yo creo que la poesía es donde las palabras no alcanzan en un sentido más común. Pues ahí está la poesía. Decía Ricardo Menéndez Salmón, el escritor, que para él la metáfora es la, la única... Man, no, es la, es la manera de constatar que la vida no se puede escribir. ¿No? Entonces, es, es un, Intentas describir algo, llegar a una imagen, llegar a una, una sensación de raíz que es compleja de escribir. En este caso, soy yo, caminando, ¿no? Y siendo consciente de que atravieso algo eh, transparente, de que camino contra la gravedad, contra un viento invisible. Claro, eso es filosófico, luego vas más allá, ¿y quién soy yo? ¿No? ¿Y qué es esto que nos rodea? Que desconocemos. ¿no? Yo además vivo como un astrofísico. Entonces, bueno, sí que tengo muy presente la Tierra, el universo. Eh, me parece increíble, me dice muchas veces, y a mí me parece increíble, a día de hoy no se puede explicar lo que es la gravedad. No hay una fórmula que la explique, ¿no? Entonces, jo, si los científicos siguen dándole vueltas a cosas tan básicas, ¿no? Estamos aquí, no nos caemos en la tierra, ¿no? Y no hay una fórmula de esto. Eh, pues, por la vía, yo no soy de ciencias, entonces por la vía de las palabras buscamos también, yo creo, respuestas, ¿no? Que no son respuestas objetivas, pero que es la búsqueda, ¿no? Humanista. ¿Te animas a leer uno? <risa> Aquí está Fernando, mi vínculo con Santander. Muy bien contento, ¿no? Me alegro. Creen las olas que con suavidad alcanzan la meta. Desconocen su propia furia, como yo también. Exacto. ¿Queréis explicación? Desde mi casa se escucha el mar en Gijón vivo y recuerdo estar un día en la cama escuchando las olas bueno, se escucha el mar cuando hay oleaje y, y bueno, pues joder, el oleaje tiene un punto agresivo, no sé cuando la gente dice que le calma el, el mar a mí a veces me turba. ¿no? Recuerdo alguna vez estar medio dormida en la, en la playa en verano y despertarte un poco agitada, ¿no? Con, con el sonido, el ruido, se podría decir, de las olas, del mar. Y esto fue un, una noche que yo estaba escuchando ese ruido de fondo, ese rum rum, ¿no? Y me imaginé, visualicé esa furia, ¿no? Con la que llegaban las olas. Las y. Y pensé que de alguna manera las olas también esconden ¿no? su, su, su furia, su tempestad, como yo escondo la mía. ¿no? Ahí tenía yo mi, mi pequeña pena que nadie, que nadie más veía. ¿no? En esta apariencia calma y vital, ahí estaba, pues como puede estar en el mar. Hasta que se encomita. ¿A ti Juan te gustaría leer alguno? Venga, bueno, escoge uno que te guste. Ahora. Sí. Quiero decir que es muy importante todo esto, lo que. O sea, la naturaleza del ser humano es la naturaleza de fuera. O sea, están muy conectadas. Y por eso todos esos cambios de humor de la naturaleza están, nos afectan a nosotros. Y cuando se dice que somos lunáticos, o sea, todo esto no, no se puede disociar. Y además la persona artista es más sensible, sin, sintoniza mucho mejor con eso. Y es algo que, que yo veo muy claro en este libro. Mira. Este yo creo que es el mejor, preferido, lo voy a, sí, sí. Lo voy a leer. Por ejemplo, ¿Es tu preferido este? Este, el del lago. Vale. Porque claro, en el libro siempre el poeta tiene una parte de introspección, hay una cosa bonita que hace Carolina, que cuando yo como editor tengo ese punto de vista, cuando el poeta solamente habla de sí mismo, eso es muy peligroso, o sea, que lo estéis diciendo muy bien, o sea, el poeta es una persona que que intenta transmitir el misterio del mundo, que es inagotable, es infinito, pero, de alguna manera, la gotita, la esencia de lo que hay. Pero es, es horrible, o sea, el error más habitual o, o la tendencia es solamente hablar de ti mismo, es que, te, que el poeta se queda encerrado en su mundo interior y nadie lo entiende y cree que su, su pena es la mayor, de, y, y, y se hace incluso impermeable a los demás, que termina metido, se hace una burbujita y termina aislado, que tú no lo haces, por ejemplo, sino que todo el tiempo hay un diálogo con el niño, hay un diálogo con el mar, con los animales, con el, con el viento, y por eso yo creo que el poemario comunica, que no, que no son estados de ánimo interior. Entonces aquí hay un poema que dice, Detenerse ante el lago y buscar en él la respuesta de quién es ese reflejo que tiembla y bajo una nube desaparece. Es alguien sin género, aún más desdibujado que yo, aún más inseguro, y sin embargo bello en su enigma, en su vida tras un pato, en su dispersión con el viento. Fiel es este espejo de agua, ramas, gotas de lluvia, que explota con una pedrada, y silencioso, vuelve solo, poco a poco, en sí. Está... O sea, la identidad es un misterio también, ¿no? Igual que el mundo externo es un misterio el mundo interior también. Y a veces en el agua... Ese fue el origen de escribir este poema. El sentido es más reflejada, más reflejada doblemente, más reflejada viendo mi reflejo en, en un lago, algo que no es plano, que en un espejo, que te da una imagen y... de ti, Tal cual, como una foto estática. Sin embargo, en ese temblor del lago, ahí me siento más reconocida. Me, me veo, me veo, y con esa pedrada, ¿no? Que desaparece la imagen, pero luego poco a poco vuelve. Ahí está. Ese, ese fue el origen. ¿Quieres leer? Ah, va. Te veo con el libro. Sí, no ha <risa> pasado. Nuestra memoria estará unida por el globo rojo que cruzó el cielo. Descansábamos boca arriba, sobre la hierba. Sin más prisa que esperar lo que el azar nos quisiera mostrar. Sí. Momentos guapos. <risa> Momentos de serenidad. De simplemente un, un globo rojo ¿no? Que atraviesa, que atraviesa el cielo y dos personas, en este caso el niño y yo, echados hacia arriba, y bueno nuestra memoria quedará unida por ese globo rojo porque a mí me sorprendía <coughs> que iban pasando los meses y un niño tan pequeño se acordaba de aquel globo rojo ¿te acuerdas mamá? Me decía solo tiene tres años ahora ¿eh? y se acordaba de aquel globo rojo entonces esto es un momento importante y, y merece la pena ser, ser recordado sí, es, es como un poco lo del lo del lago también, o sea que al final parece que lo fugaz es menos valioso y puede que sea lo contrario que lo que está estático lo que está estático es falso, es una foto y, y a veces lo lo que fluye es lo que es más vital Sí. En ese sentido, mira, quiero leer uno que para mí es importante, ¿no? porque bueno, en este proceso de escritura y en este proceso también de maternidad te vas dando cuenta de qué es importante para ti, escribiendo te vas dando cuenta de cuáles son los puntos que te hacen remover ¿no? y, y bueno, y criando y educando también te das cuenta de qué quieres que trascienda, ¿no? cómo le quieres educar. <ríe> Intento llenar tu memoria de saltos de olas, sombras de robles, fresas silvestres, para que si algún día te pierdes, que lo harás. Encuentres el camino de vuelta a la Tierra, los caracoles, la luna de día, rodar juntos sobre tréboles, por si algún día te pierdes y sucederá, que las moras en la zarza te guíen. Como veis, el, el, el vínculo con la naturaleza, con la Tierra, pues yo me di cuenta de lo importantísimo que era para mí. No, creo que no era consciente ¿no? te preguntan por tus aficiones pues me gusta ir al monte pero no sabía hasta qué punto vital lo era importante y creo que es importante trasladárselo a él luego decidirá y se perderá y volverá ahí citaba la luna en esta anterior os voy a leer otro que viene de esas imágenes con las que te encuentras, que, bueno, pues que, que, que al final del día te hacen reflexionar. Al fin he encontrado mi hogar, humilde y acogedor, cuando descalza piso la arena cálida de la playa. No olvides que la noche llegará, me recuerda la luna, y parece inocente y bella en su amenaza de insomnio, también de día. más a prevaler a preguntar también ¿eh? alguien quiere preguntar algo a o a comentar sí. si se le apetece comentar por ejemplo Sí. me gusta mucho la concisión que tienes y a veces pues, que la gente empieza a perderse en el lenguaje o buscando la imagen que no acaba de llegar uh -huh. y en tu caso bueno lo que comentabas antes que la metáfora fotográfica, ¿no? Ves mm -hmm. la imagen. y Ya está. Si con cinco palabras o con diez que sí. están dicho no hace falta más. ¿no? Sí. Y eso es muy de decir y lo que tú comentabas, ¿no? es muy difícil. ¿no? Mm -hmm. Me quedo con, con el de los párpados. Recuerda que en los párpados también, bajo no, los párpados cabe sí. el sol. Sí, sí. sí. Recuerda que en tus párpados cabe el sol. En tus párpados estaba el, el sol. Había un solazo impresionante, <ríe> que era una delicia venir por, por, por la carretera ahora mismo en ese sol. Y conecta con lo que comentaba tu compañero, ¿no? que son esos instantes, son ¿no? esos instantes los que verdaderamente luego quedan prendidos en la memoria y los mantiene y te dotan de significación. ¿no? Sí. Y entonces, conectando con lo que comentaba una compañera, haciendo la, la música, no sé ¿Sí, quién fue, por aquí alguien no se refirió a, a la, sí, ella. Como la música. ¿no? Sí, es lo mismo, compañera, <coughs> <de> la granja <coughs> de la música, toda la preparación que exige, toda la dedicación que exige, para que una serie de individuos los escuchen ahí surge, brota, y ya está, y pasa, y no quedó nada, si llegas tarde, no hay nada, si llegas antes no arrancó, sí. con la poesía ocurre lo mismo, pero por lo menos yo así lo veo, no sé si tú lo ves la Sí, Italia, sí no, no, si es que me, me alegra, porque me alegra muchísimo que lo comentes, porque busco esa concreción, busco eh, que con poco lenguaje llegue la esencia, y eso exige podar mucho. Uno de los escritores con los que presentamos, Julio Rodríguez, en su... Bueno, pues se preparó un escrito ¿no? al principio de la presentación, hablaba de un bonsai. A mí me encantó esa imagen, ¿no? que los poemas eran como un bonsai, perfectamente podados, que no hubiera una palabra de más. Eh... Es algo que trabajé mucho. Como periodista de televisión, de informativos, ¿Qué? Yo, que de alguna manera todo lo contrario, que te un poco a... Todo lo contrario, o sea, todo lo contrario porque al final me tengo que apoyar mucho en, en las imágenes cuando redacto, porque yo soy redactora, uh -huh. pero tengo muy poco tiempo, no soy un periódico, un periódico tiene una página entera, yo al final mis noticias son como mucho de minuto y medio y con intervenciones del entrevistado o la entrevistada de por medio, con lo cual yo lo que escribo... Pff, poquísimo, no me dejan si no ya tengo a la editora sabes podando el bolsa ahí con lo cual eh, economía del lenguaje y que se entienda porque además es un informativo es información generalista, no es un programa específico de cultura ¿no? se tiene que comprender eso en prosa y en periodismo ahora traslado, trasládalo a la poesía misma economía del lenguaje pero eh, qué bien puedo usar esa magia, puedo usar la belleza de las palabras para hacer algo no objetivo. <risa> para simplemente transmitir un misterio, un enigma, algo que me, que me perturba, una ¿no? incertidumbre. Eh, y sí, no me gusta irme por las ramas. Como tú sabes, yo coordiné talleres de, de narrativa, de escritura creativa. Y, mmm, bueno, voy a decir error, pero tampoco me gusta decir error. Pero bueno, una, una manía que tenemos los escritores noveles, o los que empezamos a escribir, prosa, es querer escribir mucho. Querer contar mucho, mucho, mucho. Y cuando... Es como esas personas que hablan mucho y al final buf, te marullan, ¿no? La manera más eficaz de transmitir es con poco bien elegido. ¿no? Esto como... pues como casi... En casi todos los aspectos de la vida, yo creo. Bueno. Eh, entonces sí que, sí que seleccioné muy bien las palabras y sí que recorté mucho, siempre con el miedo de que a base de recordar, a base de recortar, pudiera perder la esencia del original. Okay. Y hay algunos que no llegaron a fructificar, que quedaron ahí porque no encontraba las palabras concretas eh, para expresarlo. ¿Vas a escribir novelas? si voy a escribir novelas con todo lo que estamos hablando de la brevedad y la concisión vas a escribir novelas bueno, tengo dos principios de, de novelas tengo ya bastante escrito eh, hasta luego, gracias pero creo que escribir prosa exige exige una rutina eh, que, que me tendría que... Que, que, no, que no soy persona de rutinas, me cuesta mucho, me cuesta mucho eh, por eso creo que la poesía fue una llave para, para escribir y llegar a publicar. Es, es mi primera publicación, es mi primer poemario y, y claro, no, yo no, no me tenía que poner a escribir tres horas todos los días un capítulo, no encontraba ni el tiempo ni, ni esa perseverancia. Eh, Creo que ahora ya tengo igual eh, la confianza para acometer, eh, eh, terminar esas novelas. Porque eh, a la hora de escribir este poemario yo no tenía ningún, ninguna expectativa, ¿no? como, como leí en en el primer, en esos primeros versos, ¿no? no busco la belleza, me la encuentro mientras camino me venían y yo iba escribiendo y trabajando los, en los ratos libres sin ninguna expectativa por publicar, sin ningún referente eh, digamos virgen an ante la escritura todo lo contrario a lo que me pasa con la prosa que he sido coordinadora de talleres he leído multitud de libros de teoría sobre la narrativa <ríe> leí muchísimo relato corto, leí muchísima novela, eh, hice entrevistas tengo una web, que se llama Creatividad Literaria, en la que entrevisté como a un centenar de, de, de personas, de escritores y escritoras de todo tipo, sobre sus métodos creativos, <ríe> ahí intentando captar, ¿no? Eh, entonces, tenía tantos tengo tantos referentes a la hora de escribir prosa, que yo creo que me cuesta. Tengo ahí un poco agarrotado mi, mi, mi personalidad, igual, ¿no? Creo que no voy a llegar, que no va a ser bueno. Todo el rato me estoy comparando. Porque vas a ser muy exigente, muy exigente. No vas sí. a poder abrirte sí. la esencia de verdad, como lo estás haciendo con esto. Exacto. Que... Y la poesía funcionó sí. de manera sí. natural. No, no tenía ninguna exigencia, simplemente el gusto. ¿no? De hecho, aquí hay que contar un poco la introhistoria, ¿no? Y la introhistoria es que yo le mandé a, a Juan. Bueno, no lo hemos dicho. Juan Gallo, editor de Gravitaciones, es una editorial especializada en poesía, ¿no? Bueno, eh, yo a Juan cometí el error de mandarle relatos cortos <ríe> y me dijo que no le gustaban... Bueno, que no le gustaban. Dijo, yo realmente voy buscando poesía. defenderme. Sí. <ríe> yo realmente estoy buscando poesía. ¿Cómo no escribes poesía? ¿No? Entonces, entre que ya había algo en mí, ahí dando vueltas, ¿no? ahí bulliendo y que él de alguna manera me picó empecé a escribir y bueno fue un buen pique porque le mandé unos cuantos dijo bueno está sí, bien bueno. son, son largos, pocos son procesos, un proceso largo sí son pocos sigue y me enganchó me enganchó mucho la poesía sí sí y ya empecé a leer más poetas y bueno me... cierto es que yo también tengo una amiga que pasando y ella también me dio mucha confianza bueno, yo a ella le tengo una estima, creo que, que creo que tiene criterio y además confianza suficiente para decirme si algo no le gusta. Eh, entonces, bueno, digamos que me apoyé en ella y en que un editor al que sí. yo no conocía, pues me decía que le estaba gustando. Bueno. Por eso te preguntaba por el futuro, o sea, que a sí. partir de aquí, que todo eso sería el pasado, que empezó hace dos años sí. y que... Después de esta, de esta pequeña experiencia, pero que es intensa lo que tenemos con Ikiru, que cómo sí. lo cómo ves hacia adelante, cómo lo ves tú, o sea, sí, sí, sí. creativamente. <coughs> bueno, pues ahora, por ejemplo, estoy releyendo los relatos cortos. Y sí, <coughs> y hablas bueno, de dos novelas, que hay dos novelas... Sí, hay, hay dos novelas en ciernes. <risa> y en, en cambio lo que yo estoy oyendo... Y sigo escribiendo poesía durante toda la presentación es más bien hacia el instante y hacia lo corto, sí. por eso te preguntaba... Claro, igual nunca llegan esas dos novelas, claro, porque también, si tengo tanta exigencia con el lenguaje, bufo esto puede ser mortal, puedo pasarme años escribiendo para que al final sea una novelita, es que además a mí me tal gustan vez, más las novelas pequeñas. Tal vez en ese, en ese afán, en ese fin de conseguir el libro bueno, perfecto, sí. pierde la esencia de lo que tú estás haciendo un poco con la poesía puede ser, sí, porque... a no ser que consiga un Juan Rulfo <risa> sí, Pedro Páramo ¿eh? yo no sé hasta qué punto uno puede ser polifacético en el sentido ya. de que si, si es bueno escribiendo poesía también puedes hacer relato o puedes mm. hacer novela no lo sé o sea. bueno, eso de ser, ser bueno está por juzgar ¿no? por, por cada uno eh, yo estoy contentísima porque además lo que a mí me importaba era que cuando lo releyera me siguiera gustando, porque cierto es que hay relatos que ahora los vuelvo a leer, o por ejemplo una, una novela que sí que llegué a terminar y envié a, a Barcelona, que había un... ¿cómo se llama? Cuando te dan una beca para escritores y tal, bueno, yo, yo sí que me movía, pero nunca fructificó aquello. Eh, ahora leo aquella novela, uff, me da, me da vergüenza, ¿eh? <risa> pero bueno, para algo me sirvió, seguro. Sin embargo, vuelvo a leer estos poemas y me siguen gustando. Tiene razón, o sea, igual nunca llega, igual nunca es llega probar, a buen puerto la novela. Es probar, es probar, es claro. intentar, es sí, terrible. sí, sí. Lo que está claro es que conseguí lo que siempre les decía a los participantes de los talleres, que escribieran sin miedo, que es lo que yo siempre pretendía en los en los talleres. Yo nunca di clases, proponía ejercicios para practicar, como quien entrena, ¿sabes? Eso para mí también es básico, o sea, si si entrenas Acabas cogiendo ritmo y gusto, ¿no? Si vas a jugar un día una pachanga, pues te lesionas. <risa> Igual lo pasas muy bien, pero luego no vuelves a jugar hasta dentro de tres meses. Bueno, pues yo en los talleres pretendía que la gente les, les decía que, que soltemos la mano. Y precisamente lo que yo decía a mí no me salía. ¿Eh? Me tuvo que salir con la poesía. Solté la mano con la poesía. Y ahora creo que la voy a soltar más sin miedo, de hecho ya lo estoy haciendo, con la prosa. Pero bueno, a ver qué sale. <risa> A ver qué sale de todo esto. Bueno, pues... ¿Qué te parece? ¿Ya es... No sé, igual Vamos... alguien quiere preguntar algo más. Leer algo más. Terminar como algún poema, algo. Carmen, ¿quieres leer un poema para terminar a lo mejor? <risa> no, ¿Estás no. en tu casa? No, no, no bueno. Sí, gracias. Pues, pues... <risa> es que ha he estado no, hermoso y además es que le estaba viendo así a los días en un <risa> no, es que es fascinante. Así que... De tus propias vivencias, yo he pensado en mucha gente. Ese libro va a ir de regalo para mucha gente. Ah, muy bien. Sí, bien. Este. Me alegro. Me alegro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Sí, nos un por aquí. sí Si nos sí, quedamos bien. ahora, podemos sí. ir hablando. Sí. Eso es. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.